Seguimos entonces aquí en el programa Los Osobrosos, como siempre, pues contando lo que es la actualidad y los temas tendencias del día. Tenemos este video de este hombre que fue apresado. Esto me parece que fue en Santiago de los Caballeros. Este hombre, pues, lo acusaron por robar más de 13 carteras y un motor que le fue ocupado y que fue registrado como robado. El joven se defiende y alega que a él le presentaron el motor para negociarlo y ver si allá va a venta. Y que dice que no es gente que roba, sino que hace otras cosas. Vamos a escucharlo de su propia voz. Yo llegaron una gente a un punto de droga donde yo fui a buscar una sustancia llamada la marihuana para yo fumar. Eso es lo único, lo mío. Yo me pongo a buscar hierro viejo por la calle. Y aguacate para vender los colmados, que tengo pruebas que esa misma noche yo fui a buscar unos aguacates para venderlo yo, en el colmado yo tengo la prueba. Entonces los que me llamaron para ver el motor, fui yo, para ver el motor, para, para venderme ese motor a mí robado, para ver si yo les hallaba a venta. Yo le dije que no, que no hallaba a venta. Entonces llegaron unos tigres al mar, yo pensé que era el Dicrin, y me embalé a correr. Y ellos dejaron el motor y todos los bultos ahí mismo tirados. Entonces me están acusando a mí de eso porque los delincuentes se fueron y me tienen a mí como palomo amarrado, ¿me entiendes? La mujer anoche dijo que ella no sabe seguro si se fui yo que la atraqué. Y yo no lo hice, pues yo tengo pruebas en la metalera, que yo lo que vendo es hierro y aguacate. ¿Cuántas carteras hay ahí? De que hay más de 13 carteras. Como dicen? 12 o 13 carteras, pero que yo no sé de eso. Yo todavía le dije a ella que si hay cámaras donde se lo hicieron eso, que busque su video. Porque y, yo estoy claro y, el mí. y el motor dicen que también un motor es robado Un motor robado, miren ya donde están Donde lo tienen el motor ¿Qué? Eso, Para eso es lo que me llamaron a mí. ¿Qué tú tienes que decirle a toda esta gente? Que busquen pruebas Y que busquen que, que vayan a la cámara donde la atracaron a ella Porque yo no sé de eso Y yo sí si tengo pruebas, que yo lo que fui Fue a buscar un cabaquito de marihuana Para yo fumarme que yo no soy gente de eso. ¿Cuál es el nombre tuyo? Anthony Damey Cutor. ¿Tú estabas cuidando de motor. Ellos me buscaron a mí para pa, pa, pa, pa, pa, pa ver si yo les hallaba venta ese motor. Y entonces los atracadores le entraron a tiro y se mandaron los dos y dejaron todo botado. Entonces como a mí fue que me llamaron para negociar el motor, y vale, yo me quedé ahí, yo no me embalé porque yo no tengo hecha. Entonces a mí me agarraron y dijeron, sí, él anda con ellos, pero mentira. La muchacha dijo, yo no sé seguro si es él. Acá si. como el gasoil Entonces me agarran a mí y de repente gasoil qué. <ríe> Adiós. ¡No, oh, no, pues! ¡Fua! Una vez. ¡Fua! Acuérdate, Vamos a agarrarlo ahí. La mala vez de ese cristiano, agárralo ahí que está de cuidado. Señores, no, ahí se defiende el hombre. El hombre lo que se compra es su tabaquito. No quieran involucrarlo en otra vuelta. Él va a comprar su cosita. Ya. Eh. No le pongan cartera ni le pongan motor. Que no roba motor. Que no roba motor. Dijo la doña. Él, él compra un tabaquito y lamentablemente... Llegó en mala hora eh, a comprar ese caballito. <risa> se tiró <a> la policía. <risa> ¿Eh? La suerte que vaya al mar y se tire de par de ese <risa> no, A mí me gusta la forma en que él se defiende. Con toda la propiedad. Que banda. no le pongan abogado, que él se va a defender. No no le pongan abogado. Mm. Porque él fue a comprar su cuestión... Y le hicieron una pregunta, que si él podía vender eso. Exacto. Y él dijo que no, porque lo que vende aguacate y se fuma su haraca, ¿eh? Imagínese <risa> usted. Ay, no, esto, esto, o esto sea, es terrible. O sea, eh, no sé, o sea, no podemos llamarle verdad delincuente porque es que no, no hay una prueba de que él esté involucrado en ese hecho. Pero de verdad, el dominicano ya, para ponerlo así. El dominicano es, es ocurrente un rato. No, no, no, no. Oye, y no y te digo, como te dije ahorita, a mí me gustó la forma de él de, de defenderse, de contar todo con, oye, yo creo que a él, lo, lo, o sea, con una cama de seguridad, y yo creo que ese testimonio de él es 100% verídico. Claro, o sea, y se me aquí como un palomo a mí. Okay. No, o sea, se le ve la seguridad. Y sí. si realmente pues él no lo hizo, según vemos, la persona pues que le estaban dando el motor a la venta estaban a quién se lo dieron. Pero ese hombre es una sal, es una sal. Pero según él, pues la chica que le quitaba la cartera decía que no se recuerda si era él, que no sabe si fue el que le tomó la cartera. Pero él solo se defiende diciendo no, yo fui a comprar tal cosa. No. Y yo tenía el motor ahí. Como y me lleva. no Nada, no. no, eso es tan malo como hacer lo otro, pero como aquí. no, Aquí otro ejemplo de. de ¿verdad? De ese clásico dominicano de los últimos tiempos que dice: él no roba motor. Ah, bueno. Él, él no roba, roba cartera, nos... cartera es cosa <risa> él no roba otra <risa> Él no roba cartera, él se mete su, su fumada. Ya. No, no, claro. <risa> Él, él fue como su tabaquito y tiró a la policía y lo hallaron con toda la cartera. Eso <risa> llama mala suerte. No, ya, malísima mala. suerte. Ya, no lo, no lo quieran ustedes inculpar por la cartera, 13 carteras y el motor. Que él fue a comprar su finito no quieran el Dicrim no quiera ponerlo ahí, lo que no está. No, sí, el Dicrim fue el que estuvo en ese operativo claro. eh, en, en Santiago, nos parece, ¿verdad? Eh, en Santiago estuvo el Dicrim, se tiró de ese lugar donde él estaba, por, mal, por mala suerte, que a él le, vendía, le, le querían vender o ver si hallaba venta de ese motor, que resulta un, un motor robado, que fue registrado como robado, se lo enseñaron a él y entonces donde ese motor estaba la cartera ahí y se le pegó a él. Y él se defiende y dice que no, que no tiene que ver, que él solamente va... ¿Qué?